En este vídeo vamos a familiarizarnos con el depurador UCDBU, de desarrollado en el Grupo de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Cantabria. Este depurador está desarrollado para ejecutar sobre el sistema operativo RISCOS y facilita la depuración de código ensamblador ARM con una interfaz de ventanas que proporciona información sobre el estado del procesador de forma rápida e intuitiva. Para arrancarlo basta con hacer doble clic sobre el icono de la aplicación. Tras hacerlo, se abren cuatro ventanas independientes, pero organizadas de forma adyacente. En primer lugar, tenemos la ventana de consola. Desde esta ventana se escriben todos los comandos de la aplicación. Cuando la barra de título está resaltada en amarillo, indica que la ventana de consola está activa y tiene el control de la entrada de teclado. Para hacer que vuelva a estar activa después de haber usado otra aplicación, por ejemplo, un editor de textos, Basta con clicar en cualquier parte de la ventana de consola. Para ejecutar una instrucción, pulsamos la tecla Intro o la tecla de salto de línea. Utilizando los botones de flecha hacia arriba y flecha hacia abajo, podemos desplazarnos por el buffer de comandos previamente introducido, así como modificarlos para generar uno nuevo. Para borrar el contenido de la línea actual, basta con pulsar la tecla Escape. A la derecha de la consola tenemos la ventana de registros. En esta ventana se nos muestra, en notación hexadecimal, el contenido de los 16 registros de propósito general. También se nos muestra el valor del CPSR, así como aquellos flags contenidos en el CPSR están activos actualmente, para facilitar la depuración de instrucciones como ejecución condicional. También se nos muestra el modo de CPU actual. Las dos ventanas restantes nos muestran vistas de memoria, la ventana de código muestra en cada línea la dirección de una palabra en memoria, su contenido en notación hexadecimal y la instrucción con la que correspondería si es que efectivamente se trata de una instrucción en lenguaje ensamblador. Por ejemplo, aquí podemos ver varias palabras que no parecen corresponder con ninguna instrucción. Esto es lógico, dado que aún no hemos cargado ningún programa a depurar. La ventana de datos muestra el contenido de cuatro palabras en memoria por cada fila, indicando en la columna de la izquierda la dirección en la que está en memoria en la que está alojada la primera palabra de la fila. En la columna de la derecha podemos ver la representación en caracteres ASCII del contenido de la línea, mostrando un punto para aquellos valores que correspondan con caracteres ASCII no imprimibles. En las ventanas con vista de memoria podemos interactuar con los botones del ratón. En la ventana de código podemos usar los botones izquierdo y derecho para avanzar el bloque de memoria mostrado hacia adelante o hacia atrás, respectivamente. Por ejemplo, en la ventana original veíamos que la última dirección mostrada era la 180E8. Al hacer clic con el botón izquierdo del ratón, la primera instrucción que se muestra está alojada en la dirección 180EC, es decir, la siguiente palabra a la última que se mostraba previamente. Clicando con el botón de la rueda del ratón sobre una instrucción, ponemos un punto de ruptura sobre la misma y la línea se resalta en color rojo. Clicando nuevamente con la rueda del ratón sobre una instrucción que tenga un punto de ruptura, eliminamos dicho punto de ruptura. En la ventana de datos también usamos los botones izquierdo y Derecho del ratón para avanzar o retroceder el bloque de memoria mostrado. Al arrancar el programa se nos muestra el contenido de la fila en bloques de una palabra. Clicando con el botón de la rueda del ratón intercambiamos entre esta vista y mostrando la memoria el contenido en bloques de medias palabras o de bytes o de palabras de nuevo. Además de las ventanas descritas, al arrancar el programa aparece el icono de la aplicación en la parte derecha de la barra de iconos. Pulsando con la rueda del ratón sobre dicho icono se despliega un menú con varias opciones que analizaremos posteriormente. Las ventanas se pueden reorganizar, minimizar y restaurar de manera independiente. Sin embargo, si minimizamos la ventana de consola también se minimizan todas las demás ventanas del depurador que estaban visibles. Igualmente al restaurar la ventana de consola también se restauran las demás ventanas que se habían minimizado con, junto con la ventana de consola y se vuelve a convertir a la ventana de consola en ventana activa. Para restaurar a la vez todas las ventanas de la aplicación. Basta con hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el icono de la aplicación, que está en la barra de tareas. Si queremos reposicionar las ventanas en su posición original al arrancar el depurador, utilizamos dentro del menú desplegable de la aplicación la opción Reset View. Para cerrar el depurador tenemos tres formas. La primera es clicar sobre el icono de cerrar ventana en la ventana de consola. La segunda forma es utilizando la opción Quit dentro del menú desplegable. Por último, podemos cerrar el depurador utilizando el comando Quit desde la consola. Además de Quit, desde la consola podemos utilizar diversos comandos. Help nos imprime un listado de los comandos disponibles, así como la sintaxis de sus parámetros, si es que los tienen. Los comandos que más vamos a usar son LOAD-LD, GO, TRACE-TR, STOP y CLEAR-CLR. LD nos permite cargar un programa. Para ello, tras el comando y un espacio, tecleamos una ruta, ya sea relativa o absoluta. Al igual que en el resto de aplicaciones del sistema operativo RISCOS, el depurador UCDebug tiene como ruta actual la que se haya seleccionado desde una Task Window. Si queremos indicar una ruta absoluta, basta hacerlo con el símbolo del dólar al comienzo, seguido de los directorios consecutivos hasta llegar al ejecutable separados por puntos. En este ejemplo, vamos a cargar el ejecutable P71A alojado en el directorio IC2. Como podemos observar, al cargar un código, la siguiente instrucción a ejecutar, aquella cuya dirección es igual a la que muestra actualmente el PC, se resalta en color verde. También podemos ver que la ventana de código se ha reseteado la vista para empezar a mostrar desde la dirección 18088, que es donde está la primera instrucción de nuestro código. El comando GO hace que el depurador empiece a ejecutar todas las instrucciones desde la actual hasta llegar a un punto de ruptura, a una interrupción software que finalice la ejecución del programa o a una instrucción que provoque una excepción. En este caso, por ejemplo, se ha detenido porque ha llegado a una interrupción software que, le que detiene la ejecución del programa. Si queremos que empiece a ejecutar en una instrucción distinta de la actual, debemos indicar la dirección de la instrucción deseada después del comando go. Por ejemplo, de esta forma volveremos a reiniciar la ejecución del programa. El comando tr, es decir, modo traza, ejecuta una sola instrucción y se detiene. El comando stop nos permite interrumpir la ejecución en caso de que no se detenga por sí misma. Por ejemplo, si cargamos un programa en el que hemos introducido un bucle infinito utilizando stop, detenemos la ejecución. Finalmente, el comando clear nos permite eliminar todos los puntos de ruptura que hayamos puesto. Este último comando es interesante porque al cargar un programa, por ejemplo si volvemos a cargar el programa anterior, no se limpian los puntos de ruptura que tuviésemos previamente. Hay que limpiarlos de forma manual o reiniciar el depurador. Una peculiaridad del depurador es que el código de los ejecutables que carga no comienza en la dirección 8088, como ocurre con los códigos ejecutados directamente desde la task window sino en la dirección 18088. Si intentamos cargar un programa que no tenga definido su símbolo barra baja start en la dirección 18088, el depurador arroja un mensaje de error. Para generar un ejecutable compatible con el depurador, en la fase del linkado hay que indicarle que la dirección de comienzo de, de ejecución del ejecutable es la 18088. Escribiendo tras el comando LD la opción guión text 18088 y luego el nombre del ejecutable que queremos eh, generar como hacíamos primero. De esta forma ya podemos cargar el ejecutable que hemos generado. Además de las ventanas descritas, Existen otras dos que no se abren por defecto al arrancar el depurador. La primera de ellas es la vista de consola de entrada-salida, por la que se muestran los caracteres y cadenas de caracteres impresos en pantalla a través de las interrupciones software correspondientes. Esta ventana se abre automáticamente al emplear una interrupción software que imprima por pantalla y puede cerrarse clicando sobre el icono de cerrar ventana. La segunda es la ventana de registros de punto flotante. Para observar dicha ventana, basta con hacer en el menú desplegable de la aplicación seleccionar la opción FPREX. Podemos indicarle de forma explícita si queremos que se abran en precisión simple o en precisión doble. Por defecto, si no clicamos ninguna de las dos opciones, se abran en precisión simple. También podemos conmutar entre estas vistas con el botón de la rueda del ratón sobre la ventana de registros de punto flotante. Además de los registros de punto flotante, su contenido en notación hexadecimal y la interpretación de dicho contenido como un flotante en precisión simple o doble, también podemos observar el registro FPSCR así como aquellos flags del registro que estén activos en el momento. En este caso, por ejemplo, no tenemos ninguno activo. Para cerrar esta ventana, al igual que con la ventana de consola de entrada-salida, basta con clicar en el icono de cerrar ventana para que se cierre.